Vamos a saludar a Sergio Villarroel, que es el viceministro de Política Tributaria en este momento. Carolina, nosotros aquí en el programa. Sergio, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por el contacto y poder eh, hablarle también a la gente que está en sintonía del programa. Buenos días, Cecilia, un gusto. Igualmente, estamos con Carolina eh, haciendo programa en esta jornada. Es un programa que hacemos entre ambas, para toda la población. Es la primera vez que conversamos, pero creo que hay mucha expectativa por esta ley eh, tributaria, esta ley que va a beneficiar, que tiene dos puntos principales y queremos que nos vaya aclarando un poquitito de qué se trata, Sergio, porque hay mucha expectativa de la gente que no se ha beneficiado efectivamente con, eh, con el tema de eh, el tema tributario, no especialmente los profesionales, independientes, la, las pequeñas y microempresas. ...se ha enviado ayer este proyecto de ley a la Asamblea Legislativa... ...que consta de dos partes. La primera está relacionada a esto que tú mencionabas, que es el alivio tributario... ...y está dirigido a todas las empresas que tienen una deuda con el servicio de impuestos... ...y se podrían acoger en eh, condiciones bastante ventajosas, como por ejemplo... ...la liberación del mantenimiento de valor la eliminación de multas y el pago de un interés bastante pequeño que sería del 2% en el caso de que haya el pago en efectivo y 4% si decide acogerse a un plan de pagos con estas características entonces la reducción del dinero que estarían pagando las personas que tienen deudas tributarias sería muy significativa eh, cuando hablamos de estos beneficios que van a tener eh, Carolina los saluda, va a disculpar, buenos días eh, cuando hablamos de estos beneficios que pueden llegar a tener estas empresas eh, hablamos de, de una serie de factores que hoy por hoy habían atosigado a los contribuyentes eh, eh, esta ley se ha socializado estimo yo, con quienes están a la cabeza de las distintas eh, de los distintos sectores que se ven afectados directamente y eh, va a tener una duración por la época de pandemia o va a ser algo que se va a quedar a largo plazo bueno, la, la duración, eh, si bien se puede establecer de inicio unos tres o cuatro meses, eh, nada impide que pueda ser ampliado el plazo, pero ya eh, por el futuro gobierno. Nosotros eh, estaríamos asumiendo que... ...por lo menos hasta que se lleven adelante las elecciones... ...en el plazo que le toca todavía a la presidenta... ...la norma estaría en vigencia... ...para que se puedan acoger absolutamente todos... ...después ya dependerá del futuro gobierno... ...si decide hacer ampliaciones o no. Bien Sergio, cuando hablamos de que es para, para deudas tributarias... ...obviamente hablamos de deudas que muchas veces se arrastran... ...¿qué pasa con el tema de los impuestos que se van generando... ...mes a mes estos estos meses que, que la gente no ha trabajado?... por ejemplo me pongo en el lado de los profesionales independientes. Claro, hay que separar eh, estas dos cosas. Bien. Por un lado, los eh, impuestos que corresponden a la gestión del 2020, uh -huh. específicamente los meses de febrero, marzo, abril y mayo, no se han pagado, se han diferido esos pagos de impuestos hasta el mes de julio. Es decir, en este momento las empresas tienen... ...hasta eh, el mes de julio para poder cancelar todo lo que ha significado la actividad de febrero, marzo, abril y mayo. Eso por un lado, el, precisamente para darles un poco más de holgura en este momento... ...que evidentemente no han tenido actividad, entonces no tienen la liquidez. El otro tema es las deudas que han acumulado durante los últimos años... Precisamente como parte de una persecución tributaria de la que han sido objeto muchos, muchos contribuyentes y durante mucho tiempo. Esas deudas tributarias es a las que se quiere alcanzar con este proyecto de norma y reducir significativamente la cantidad de dinero que tendría que pagar por esas deudas antiguas. Ahora, se pueden acoger inclusive contribuyentes que tengan deudas de hace una década atrás o inclusive más. En este caso no se ha puesto un límite en ese sentido, entonces aquellas deudas que en muchos de los casos ya podían resultar hasta incobrables por el hecho de que crece mucho la suma con el transcurso del tiempo, uh -huh. bajo estas nuevas características sí se vuelve muy interesante poder regularizar la situación en el servicio de impuestos. Y eso es lo que estamos esperando, que se acoja la mayor cantidad de gente y beneficie a la mayor cantidad de contribuyentes Obvio, posible. Obviamente esto Pero no no no, perdón Carolina, no no no acoge digamos a, a quienes ya tienen planes de pago, ¿no? Los que tienen planes de pago los tienen que pagar. No, no, inclusive a las personas que ya tienen planes de pago, a ver, ¿cómo? porque puede ser que se hayan acogido a otras eh, normas de regularización tributaria que ya han existido en el pasado no importa, inclusive esas personas que tienen plan de pago se establece cuál es el saldo que todavía deben y sobre la base de ese monto se reajusta todo y pueden beneficiarse de esta nueva normativa igual Ah bueno, interesante eh, el tema, ahora eh, claro. perdón, Ceci, este, señor viceministro me pregunta la señora eh... Silvia, me dice eh, sobre lo que acaba de mencionar usted las deudas tributarias que se tienen que pagar en el mes de julio son las correspondientes a lo que es febrero, marzo abril y mayo Sí, esas son eh, eh, las declaraciones por la actividad que se ha tenido febrero, marzo, abril y mayo de este año, pero han sido diferidas hasta el mes de julio Pero en el caso de que la gente no ha trabajado marzo, abril y mayo o sea, no ha generado esta, esta en ese meses caso, se que... claro, dense eh, uh -huh. cuenta ustedes que si la actividad ha estado cerrada, o sea, la actividad claro. de la empresa no ha tenido un curso normal, entonces van a declarar cero porque no han emitido Pero, ninguna factura y en ese caso tampoco pagan ningún tributo. Solamente por eh, el pequeño espacio, digamos, hasta que se declaró la, la, la cuarentena, que sería... El mes de febrero y el mes de marzo, hasta más o menos la mitad, ahí sí habrían tenido alguna actividad y sobre esa base tendrían que declarar en julio ya los los impuestos. Pero si durante el mes que han estado cerrados no han emitido ninguna factura, por supuesto que no van a pagar tampoco, nada. la declaración claro, va a estar en cero. Pero hay empresas, por ejemplo, que se han facturado, este Sergio, en este sentido, eh, pero no han cobrado. Entonces, ¿cómo hacer? Y van a empezar a cobrar, obviamente, cuando esto vaya eh, normalizándose todo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer en ese caso? ¿Hay que pagar los cuatro meses juntos o cómo hace el contribuyente? Sí, tienen que hacer la declaración en el mes de julio cuando ya tengan un poco más de liquidez. De hecho, la liquidez ya está empezando a volver al sistema en este momento, tienen todo lo que resta de mayo todo lo que resta de junio y julio para poder ponerse al día en las cancelaciones. Pero le repito, eh, no es que se ha acumulado todo, porque si han habido meses en los cuales no ha habido movimiento, entonces ahí se declara cero y el pago sí. de impuestos eh, es inexistente. Claro, en el caso, por ejemplo, yo decía de la gente que se ha facturado, que entiendo hay mucha gente, por ejemplo, que ha facturado, eh, que ha trabajado, empresas grandes, pequeñas también pero que no está cobrando. Efectivamente la liquidez va a volver entre mayo y junio, pero no, no va a ser, eh, digamos, normal, entre comillas, como era antes. En este sentido, para el mes de julio lo que tienen que hacer, y ahí va a ser mucho trabajo también del sistema contable, o sea, los contadores y auditores, ¿no? Tienen que declarar los cuatro meses juntos y pagar los cuatro meses juntos. Y si la persona no tiene para pagar eh, eh, durante este tiempo de los cuatro meses, porque incluso se paga un, un porcentaje, aunque sea mínimo, creo, por el tema de, de no movimiento, ¿no? No, si no ha habido un movimiento, definitivamente no, no pagan nada. nada. Okay. Pero tienen el eh, tiempo suficiente hasta julio para ir a cobrar esas deudas que usted menciona. ¿no? Bien, claro. y deberían hacerse efectivos de esos cheques porque es bastante tiempo. En cual, en, inclusive en condiciones normales, las empresas no pueden sobrevivir con cheques que no han cobrado tanto tiempo. Entonces, ah, creemos que en estos dos normal. meses y medio va a ser suficiente para que los recursos vuelvan de estos pagos que todavía están pendientes a las empresas. Bien, ¿y qué, qué queda el tema del impuesto eh, del IUE? Perdón, no me entendí. El impuesto a las utilidades. Ah, el impuesto a las utilidades también ha sido diferido, y eso ha sido mediante un decreto supremo que es el 4198 que entró en, entró en vigencia ya en, en, en marzo, ¿no? Eh, uh -huh. En ese caso se tiene hasta el 29 de mayo, hasta el 29 de este mes, la cancelación del impuesto a las utilidades, pero hay que tener en cuenta que es correspondiente a la gestión 2019, uh -huh. ¿ya? O sea, el impuesto a las utilidades de las empresas que se lo debería haber pagado en abril, es el que se ha diferido hasta mayo. Ahí hay varias características. Una de ellas, por ejemplo, es que si no se cuenta con los recursos totales para cancelar el impuesto a las utilidades de las empresas, se puede eh, optar por un plan de pagos. Lo que habría que hacer es cancelar la mitad de este impuesto a las utilidades de las empresas y el siguiente, el, el restante saldo en tres meses. Y esos eh, tres meses no van a ser ajustados con mantenimiento de valor, ni intereses ni van a tener que establecer garantías, simplemente se amplía el paso para que puedan eh, tener la liquidez suficiente para cancelarlo. ese es eh, el que estaba eh, reglamentado en este decreto 4198 y eso sigue, sí, dice bien, para tomarlo en cuenta, Carlos señor viceministro, perdón, antes de, de, de despedir la, la entrevista me pregunta eh, durante estos meses y hasta finalizar el año sirven todas las facturas para todos los rubros, me está preguntando la señora Martina en este momento y por el otro lado me pregunta también el señor Luis Carlos eh, ¿qué va a pasar con los cobros? Eh, ah no, que lamentablemente se hicieron cobros en planes de pago del año 2014 cuando supuestamente la, las deudas se, se deberían o sea, deberían desaparecer que supongo lo que quiere decirme este, prescribir. pasamos los cinco años, prescribir, correcto. A ver, eh, con respecto a esto último de la prescripción, eh, la norma que estamos enviando también establece una reducción de ocho años a cuatro años, ¿no? y eso es bien importante. En este momento está en vigencia ese periodo de ocho años en los cuales se pueden efectuar fiscalizaciones a los contribuyentes para establecer eh, tributos omitidos, es decir, deudas deudas impositivas con el proyecto de norma estaríamos volviendo a lo que es un, un plazo razonable, además en, en, eh, de acuerdo a lo que se establece en, en, a nivel internacional en, en los diferentes países que es cuatro años ¿no? es, es lo que inicialmente se tenía en el 2003 cuando se promulgó el código tributario boliviano entonces esto entraría en vigencia a partir de la aprobación de eh, esta norma con respecto al otro tema, el decreto 4198 sí estableció que para los eh, profesionales independientes se pueden descargar facturas de eh, salud, educación y alimentación, ¿no? Esta ampliación del crédito fiscal es para este grupo de contribuyentes identificados como profesionales independientes, que son aproximadamente unos 42 mil contribuyentes bajo esta categoría. Ahí sí se les va a permitir que puedan utilizar esas facturas que antes no les permitían descargar el crédito fiscal para que eh, tengan eh, una, un menor pago de IVA, no del impuesto al valor agregado. Claro, y con eso se van a beneficiar. Yo creo que lo que preguntaba el oyente, que no recuerdo el nombre, era eh, qué va a pasar eh, si esta ley de alivio tributario se aprueba, efectivamente que baja el tema de la prescripción de 8 a 4 años, si hay deudas que ya están con planes de pago y ya las están pagando. ¿Quedarían anuladas o tienen que terminar de pagar estos planes de pago? de hace seis años póngale no sé no se acogen a las nuevas características okay. si ya tenían un plan de pagos entonces de hay que ver cuál es el saldo que todavía les queda y ese saldo ya es bajo las nuevas características ya no lo pagan y pueden acogerse ya no lo pagarían digamos ese saldo no se, se paga el saldo, se paga el saldo pero ya no se paga ni el mantenimiento del valor, ni las multas, ni los intereses No, en ese caso, cuando ya había el plan de pagos es solamente identificar el el, el el faltante que tiene que todavía cancelar y sobre la base de eso se reajusta el plan de pagos y se puede acoger a la nueva norma, sí. igual significaría una reducción claro. significativa de el monto a pagar ¿no? no sin duda porque lo que, perdón, señor, lo que sube es el ¿no? Claro. perdón, César. Eh, señor viceministro, disculpe, eh, lo que pasa es que a veces la gente no entiende quizás con las palabras que nosotros estamos acostumbrados, entonces es bueno que esto quede claro. Si tienen una deuda, porque en anteriores gobiernos, y esto no mencionamos una cuestión política, sino una cuestión este, administrativa netamente, en anteriores gobierno vos tenías una deuda hace 10 años atrás, impositiva, era un contribuyente que ibas y pagabas, hiciste tu plan de pago, entonces... Para quienes nunca hicieron plan de pago, no se les va a cobrar porque prescribieron esas deudas hace 10 años. Pero para los que sí tienen planes de pago, tienen que pagarlas porque están registrados en el sistema. ¿Es así? No, la deuda no prescribe. Una vez que se ha establecido una deuda, que a usted le han dicho que <coughs> tiene una deuda con el servicio de impuestos, entonces esa deuda no prescribe. Lo que prescribe es... ...la posibilidad del servicio de impuestos de hacerle a usted fiscalización... ...eso es lo que es el periodo de prescripción... ...que es distinto a cuando ya se le ha establecido a usted un tributo omitido... ...es decir, una deuda en el servicio de impuestos... ...cuando eso ha sucedido, usted tiene que cancelar bajo las características que dice la norma... ...entonces, por más antigua que sea... Eh, ...por eso le decía que hay deudas que datan inclusive de más de una década y hasta dos décadas atrás... Y claro, con el transcurso del tiempo ya es tan grande ese monto que eh, se han vuelto prácticamente incobrables. Esas deudas así de antiguas, bajo esta característica, pueden acogerse y tener una reducción significativa en lo que tienen que pagar. Entonces, son dos cosas diferentes que hay que... Hay que tenerlas claras. Entonces es una ley de alivio que, que tenemos que tener claro, no es un perdonazo, es una ley de alivio y en este caso lo que uno, lo que voy tomando en cuenta, la mayoría de la gente, y digo uno porque a veces este hay que sumarse a, a, al grueso se beneficia con multas, eh, mantenimiento de valores, que es lo que finalmente llega a engrosar una deuda. Ahora, eh, esta, esta ley tiene otro aspecto que también creo que es importante poder mencionarlo, Sergio. No tiene dos aspectos. Uno es este de las multas y valores, y el otro aspecto, ¿cuál es? La segunda parte de la norma está relacionada a unos incentivos tributarios para promover exportaciones de servicios. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se va a liberar del pago del IVA y del impuesto a las del IT a todas aquellas exportaciones de servicios como ser, por ejemplo, consultorías, servicios profesionales, asistencia técnica, desarrollo de software o uh, los llamados call centers, ¿no? que son los centros de llamadas? Estas actividades cuando se verifique Que efectivamente se están exportando Entonces van a estar liberadas De estos eh, impuestos Además Si es que hay un contrato En calidad de sucursal Con una empresa internacional Entonces se va a reducir el pago Del impuesto a las utilidades de las empresas De 25% a 4% Lo cual es muy significativo Con esto lo que se quiere hacer es promover este tipo de empresas que están en condiciones de realizar estas exportaciones de servicio y además generar nuevos empleos en este sector que sí es intensivo en el uso de mano de obra. Y esto es de aplicación inmediata si la ley se aprueba, ¿no, Sergio? Sí, esto sería de aplicación inmediata. En el momento en el que sea aprobada la ley, se identifican ya las empresas que están exportando y se acogen al beneficio. Esta exportación de servicio, eh, dado que es un intangible, tiene características diferentes, ¿no? Porque obviamente no pasa por aduana, o sea, en la aduana solamente se verifican las exportaciones que son de bienes tangibles, ¿verdad? Entonces, hay hay hay que reglamentar la parte del de el servicio intangible y cómo se va... a a levantar las, eh, los registros de estas exportaciones de servicios, pero va a ser en condiciones mucho más favorables para que ganen competit competitividad de estas empresas a nivel internacional. Muy bien, Sergio, muchísimas sí. gracias. Gracias por el contacto al viceministro de Política Tributaria, Sergio Villarroel, en esta mañana.